Nosotros seguimos con el contenido del programa de hoy, de mañana, señores. Buenos días. Y este es el momento para que Yerjan la Antigua nos dé su comentario del día. Buenos bueno, días. Buenos días, buenos días a todo el equipo. Gracias, amado. Y sí. Eh, en el día de hoy quiero y, y bueno, y presentar excusas ya porque tuvimos un problemita en el momento de, de nuestro comentario, no pudimos terminarlo. Vamos a, a a repetir nuestro comentario de ayer que no pudimos desarrollar. Eh, los dominicanos eh, que se encuentran en China, ya el Ministerio de Relaciones Exteriores, eh, el, el director, el, el ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas, ha manifestado que los estudiantes que se encuentran en China, especialmente en la ciudad de Yuhan, serán trasladados en el día de mañana a Ucrania, y que de ahí posiblemente vengan a la República Dominicana luego de, de cumplir con el procedimiento. Ojalá, ojalá, y no se cometan errores, errores al momento de, del procedimiento de estos muchachos. ¿Por qué? Porque resulta ser que ayer en China se dio a conocer la noticia de que en otra ciudad... Oigan esto, señores, en otra ciudad de China, en Ubei, 242 muertos en un solo día por el coronavirus. Ustedes saben lo que es eso, 242 muertos. Y ya suman más de 1.300 los fallecidos por el, por el coronavirus en China en menos de dos meses. Estamos hablando de 42, 43 días más o menos desde que se descubrió eh, esta situación o que se detectó y ya van más de 1.300 muertos. Yo espero que eh, el procedimiento que se agote con estos estudiantes que van a entrar a la República Dominicana y con otros ciudadanos que vengan de, de China y de Asia y de, y de los lugares donde ya se ha detectado la presencia de este virus, el procedimiento se ha llevado a cabalidad, tanto en el país, por ejemplo, en Ucrania, que van a llegar los estudiantes, como en la República Dominicana. Porque si ese virus entra aquí, a Dios que, que, que nos coja confesado. Y esperemos que todo transcurra de la mejor manera y que no tengamos que lamentar después una tragedia en nuestro país. Cambiando radicalmente de tema, quiero comentar eh, algo que, aunque ya eh, fue la semana pasada, el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Monseñor Francisco Osoria, hizo un llamado a los votantes a no dejar el país en manos de corruptos. Y yo estoy totalmente de acuerdo con, con el obispo metropolitano, Francisco Osoria que pide no dejar el país en manos de los corruptos ahora bien yo quiero preguntarle al señor Osoria con toda la autoridad eclesiástica que tiene ¿quiénes son los corruptos? porque si usted dice que hay corruptos debería llamarlo por su nombre ser un poquito más responsable y decir miren el fulano es un corrupto. Eh, y además, ¿verdad? Eh, hay gente que va, que sabiendo que, que el candidato es corrupto, vota por él. Esa es la democracia. Pero usted como autoridad debería entonces estar mencionando los nombres. ¿Quiénes son los corruptos? Eh, ¿Cómo se llama? Este? Contreras, de PLD. Estoy haciéndome una pregunta. Sí, no. Puede que mencionarlo. ¿Quiénes son los corruptos? Es Carolina es Mejía. Sí, no. Porque no podemos andar con esa ambivalencia. Es que en las palabras explícitas de él, como tú lo expresaste, está hablando de políticos que están en el poder, textual, textualizándola. Analizando, o sea, no, in, interpretándolo Interpretándolo Porque aquellos por ejemplo que estuvieron en, en el poder y que hoy no están Y que, y que, y que han y que sido por fueron, ejemplo por, Y que fueron mira. corruptos existe y que corrupción tienen una país ya, ya. Claro que le existe Entonces, Pero en todos los estratos En todos los estratos sociales No, no, se repita, no, se no, repita, solamente, no solamente En la política Aquí cuando tú vas a, a, la, a la estación de combustible Si te descuida Y le vas a echar mil pesos al vehículo Te le echan 800 ...y el bombero se agacha... Pero lo mismo ¿Qué fue lo que él dijo? 200? Mira, ¿Qué cuando fue lo tú que, dijo. A un, ¿Eh? que te ponen demás, un plato Pero cuando tú vas, por ejemplo, al mercado... ...y vas a comprar mango, si te descuidas... ...te entran todo, lo los que están dañados. dañado... ...pero ahora, por ejemplo, que es la zafra de la naranja... ...cuando tú vas... ...si tú te descuidas y no estás pendiente... ...de lo que te están entrando ahí... ...fácilmente cuando tú llegas a tu casa... ...que abre la funda, te encuentras con dos o tres naranjas dañadas... ...podridas, que la dejan ahí para precisamente para eso... Para ver si a alguien se, se la entra. O sea que la corrupción no es eh, directamente de la parte política. Los políticos son un reflejo de la sociedad. Porque eso es lo que nosotros provocamos como sociedad. La gente, eh, por ejemplo, veo ahora la, la, a, la, a, un, a un grupo de la oposición hablando de la venta de cédulas. Yo le voy a dar un consejo a la oposición. No se enfoquen no enfoque en, en eso. Eso de la compra de cédula ya es algo del pasado. ¿Cómo así, Yerjan? Que no se enfoquen que en no eso. Que no se enfoquen en ¿Qué eso. ¿Qué quieres eh, decir? A esta altura de juego, a esta altura de juego, lo que los políticos, los partidos, lo que tienen que estar trabajando en sus cuadros, lo que tienen que estar es haciendo los listados de, de la gente que te ha dicho que simpatizas por tu partido y que va a aportar por, por, por, por la preferencia que tú tienes o por la línea política que tú tienes. No es de estar denunciando porque mientras tú estás denunciando te estás descuidando. Entonces tú tienes que, que enfocarte en tus cuadros políticos, en asegurar tu voto, en fidelizar el voto. Porque aquí va a ganar el que lleve más gente a votar, lo estoy diciendo. Y si usted lo que está eh, eh, denunciando, denunciando, denunciando, la gente no va a creer en usted. La gente pero, va a decir, no, pero esto es lo que está pataleando. Que ya esto no, es lo que está vaticinando su derrota. Osorio no es político, es de la iglesia. Enfo, no, no, eh, eh, eh, estoy ya hablando de la parte política. Ah, ya. ¿Y qué resulta? Yo creo que si, si siguen enfocándose en el tema ese de la compra de la cédula, van, van a perder el tiempo. Y había ayer que eh, decía Monchi Fadul... Que un grupo de partidos de la oposición, que algunos de los partidos de la oposición van a, a, a utilizar personas disfrazadas de, de PLDistas, imagino con logo del PLD, con suete y gorra del PLD. Haciendo, haciendo las veces de compra de cedro. Qué, qué ameno es Monchi. Dice, dice Fulvio que qué ameno es Monchi. El, Ahora, el yo quiero preguntarle trampa, a los que, lo que tienen Ajá. experiencia, porque a los que no tienen experiencia en colegios electorales yo no le voy a preguntar nada porque no saben. Yo quiero preguntarle a los que tienen experiencia que me están viendo ahí, y pueden abrir el teléfono, muchachos. Es al que me está viendo que tiene experiencia y que ha trabajado en colegios electorales, que sabe cómo que se manejan las cosas, que me diga quién, eh, pi, ponemos ahí, ¿verdad? ¿Quién es que se va a dejar grabar comprando cédula con un paquete de cédula en la mano? Y el problema está adentro. Pero por Dios. El problema está dentro. Pero por Dios. Ya, ya. Eh, aquí mesa. todo el mundo sabe cómo, que se, cómo, cómo, cómo es eso. Y no es que te compran la cédula, es que motivan el voto. ¿Cómo? Con cuarto. Y le quitan la cédula también. Y eso, eso no a votar. Por eso, te, por eso decía ahorita que yo solamente quiero escuchar la, la, la, la respuesta de lo que estoy preguntando de gente que trabaja pues trabajado tengo en el manejo electoral. Y Porque es no verdad decir que tú cosa. vas a llegar a un colegio Perdón. electoral. De que eh, aquí está la cédula mía. Perdón. ¿Y cómo? ¿Tú sabes los líos que se arman Mira, ahí? No es por ¿Cómo ahí Un momentito. ¿Cómo que, ¿Cómo que se trabaja en los colegios electorales? Ahí. Y aquí todo el mundo sabe que aquí todo el mundo sabe. Y si no. Póngase a mirar usted cuando vaya el, el domingo. Todo el mundo da cuarto. Todo el mundo. Y el que no da dinero, lamentablemente, se queda atrás. Vamos a oír una llamada, vamos a escuchar a un días. amigo televidente que está en la línea telefónica. Buenos días. Buenos días, abado Sí, suelta. Buenos días para todos. Buenos días. Mi hermano Fulvio. Buenos Estaba días. Para Yayan. Sí. Ya hoy oh, te voy a identificar un distrito municipal que ya el PLD tiene cerdo en la mano. La vicealcaldesa, la que va por el, para la alcaldesa, por el PLD, en Guaraguao, de Guaraguao, ya tiene cédula de PS. Váyame a la recepción, por favor, y trágame como como 300 cédulas que hay ahí perdidas. Pero por Dios. ¿Y qué tiene eso que ver? Pero por Dios. Carolina, que lo que trabajamos en los colegios electorales sabemos que no es ya, verdad. Ya que ya no tú me digas tú a mí que la gente no compra la cédula, que no se queda con la cédula de, lo, de los ciudadanos. No la, lo diga, porque yo conozco gente está, no que le quitan la problema No es en ir a votar con esa cédula. Es que no va a votar. De, Pero de, de, por, del, mire, al amigo, oye, es tan falso lo que el amigo está diciendo ahora mismo. A por un o, mentiroso. No, claro que sí. No, por, es tan falso lo que está diciendo que que hoy, alguien que me diga que hoy, me pueden decir que hoy, jueves, <ríe> por las elecciones son el domingo, y, y tú todavía puedes ir a la Junta Central Electoral. ¿Y cuánto hay, te cobra la y Junta? Tú puedes, y ¿Cuánto tú te ir? cobra la Junta? Pero es lo que te estoy Diciendo, pero o sea, cuánto te cobra el, la junta si tú vas que mil real. Pesos. ¿cuánto el te cobra? Te que real, si le dan señores. mil a él y tiene que darle mil a, a la junta para que, que le den otra cédula ¿qué negocio? Pero es? yo entonces? Dices. entonces ¿a ¿cómo te va a salir cada voto? ¿pero por Dios? No van aquí a la, la gente sabe, aquí la gente sabe que lo votos por ejemplo la gente va y cuando está ahí te dicen dame lo mío y van y votan Vamos a ver a un amigo, que está, amigo o amiga que está en la línea telefónica. Buenos días. Buenos días, amado. Sí. Los Bien. más jóvenes. Gracias. Ay, Buenos, Buenos días. Wilgen Brito. Wilgen, ¿cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo tú estás, mi hermano? Político? Un abrazo. Bien, gracias, gracias. Wilgen Brito, delegado político del PLD. Aquí en San Francisco de Macorís. Déjame ilustrar e informarle a la gente. Mire, Ya eso de, de celular, eso no funciona porque no funciona porque el dominicano tiene hasta cuatro y cinco cédulas y, y el estúpido que compra una cédula ahora está haciendo un mal negocio eh, eh, eh, es literalmente hablando los partidos eh, los partidos modernos eh, está el PRM el PLD <risas> la fuerza y el... todo, todo el que está ¿Tú tú eres tú, tú eres en la elección señales, lo que están trabajando es, es formar su delegado en hacer equipo, eh, hacer trabajo, eh, no, no de, de llevar no. gente. Mira. Es así. Yo creo en eso y realmente así, así es. Así es que voy a morir. El me primer me comprador te compras te compras te te de cédulas. Gracias, Wilge. Muchas, muchas gracias. Tú estás comprando cédulas ya ya. Ya, ya, tú estás comprando cédulas. Pero mira, no, no. Estas son las que están aquí. ¿Tú crees que es verdad que esa gente, por ejemplo, no tiene su cédula? Bueno, que los, señores Lo que le estoy diciendo es Lo que le estoy diciendo es que no es así ya Como funcionan las cosas Las cosas funcionan motivando el voto Que aquellos por ejemplo que no quieren votar Que no quieren votar Los partidos lo estimulan ¿Cómo? Dándole lo de ellos Dándole lo de ellos Lamentablemente porque el dominicano es así Una gran parte de los dominicanos Cuando vaya a votar incluso se quedan el día entero Dando vueltas en el colegio electoral de familias enteras yo tengo experiencia en eso ¿Sabe lo que le dicen? Eh, bueno, nosotros somos ocho Queremos votar Pero hay que darnos lo de nosotros ¿Entienden? O sea, no es que ellos van con sus cédulas Y dicen, vamos a vender la cédulas No, te están vendiendo la intención del voto Y aún así, por ejemplo Cuando los políticos le dan algo Para que vayan a votar Tampoco es seguro Ahora la gente sí sabe por quién va a votar La gente lo tiene claro ahí Por quién va a votar Y si, y si la gente decidió que hay un cambio Va a haber un cambio Ahora, si la gente decidió que no va a haber cambio, lamentablemente esa es la democracia. Vaya y vote por el que usted quiera. Si le dan dinero, cójalo y vote por el que usted quiera. Pero al final, los resultados serán, estarán ahí bastante claros. <música>